Bam, BAM BAM BAM BAM BAM CALIFORNIA CON RED SYSTEM Yo, Cardinal CONNECTION OK, dímelo, dímelo, ¿CÓMO DICE? EY Mira el pasado, ¿Qué es lo que nos ha quedado? cenitas de lo que habíamos sembrado Parece que al perder he salido ganando Siempre me hundo cuando estaba descansando Me llega el agua al cuello, pero sé que llego Voy pasas por delante dando palos de ciego Preferí quedarme tumbado en las nubes La vez que estuve llegando al cielo Me han dado alas pero creo que no vuelo Se repite la historia, vivo nunca quiero y no puedo Tengo más preguntas sin respuesta Y líos en la cabeza, que colillas en el cenicero Te Preguntas sin respuesta. Guayo. Vas a caer Como quieras, hazlo a tu manera que pa' la batalla, pa' todo lo que hay ahí fuera No, siempre tendrás todo lo que quisiera Pues la vida te sorprende cuando menos te lo esperas Y Preguntas sin respuesta Why, oh, oh. Como la marea que sube y baja No podemos comprender que todo pasa Y es que si no lo ves, vas a caer Pasa. Y es que si no lo ves vas a caer ¡Carroca luz a tu mente y te de cadi